Escuchaste este audio. Eh, mira, eh, en este momento me están viniendo a detenerlo así que voy a tener que cortarte No me corte la comunicación, deme con su mujer por favor, no, no me corte la comunicación ¿Con eh, mi mujer? Eh, ¿Está imputado Ganun? ¿no? ¿Lo imputaron? Estoy imputado y tengo entendido que me vienen a llevar conducido con la activa fuerza pública Él es Ricardo Ganun, es abogado y dueño de una finca en Rivadavia. Hace unos días un niño de 5 años fue arrastrado y atacado por una jauría de perros en su propiedad. El pequeño sufrió heridas múltiples en todo su cuerpo en su cuello, que no llegó a afectar ninguna arteria importante, duras En su cráneo y en sus brazos y piernas El chico estaba jugando con sus primitos en una cuneta pegada a la finca del vecino Y los animales lo sorprendieron Como era el más chiquito, corría más lento y así lo agarraron Mi sobrino llegó a mi casa diciendo que los perros estaban comiendo al Lolo Que es mi hijo No encontramos nada de él Y en eso que lo estaban buscando atacó a mi señora También le mordieron la espalda a los perros Ganum, que también era dueño de esos perros, encontró al pequeño Lorenzo herido, lo trajo a su casa y desde allí llamó al 911. Pasaron 15 minutos desde que ocurrió el hecho y los padres seguían buscando al chiquito. Estaban desesperados porque no lo encontraban y claro, nunca pensaron que podría estar en la casa del vecino. Los padres dicen que usted retuvo al nene 15 minutos no, sin entregarlo. No, pero es una barbaridad. Yo al nene lo recojo lleno de sangre y perdiendo y desangrándose uh -huh. y no sabía quién era. ¿Cómo los voy a buscar a los padres si no sé quién es el niño? Hacían 15 minutos que lo estábamos buscando el nene y él, él no nos contestaba nada, escuchaba los gritos, estábamos al lado de la casa de él, él estaba con una servilleta haciéndole compresas supuestamente de alcohol en el cuerpo. Él lo tenía dentro de su casa y dice eh, como que no me lo quería dar y le dice a mi marido, dáselo. Y él, que es que le estoy poniendo, dice que, que le sale sangre y era tremendo lo que tenía y para él era como que si tenía un animal. El abogado dijo que sus perros nunca hirieron a nadie, sin embargo, varios vecinos aseguran lo contrario. Pero estos perros no es la primera vez que, que causan daño así de esta forma. Ya han hecho caer gente de moto, gente que se ha quebrado accidente de auto. Y el tipo siempre se está para traer un título porque es abogado, nadie le puede hacer nada, llamar a la policía. Te mandan a Sonó, no, se si te mandan a la municipalidad. O te sea, mandan ustedes la... habían denunciado. no cansábamos de denunciar. Hoy, el pequeño Lolo se encuentra internado en terapia intensiva mm -hmm. del hospital Noti, con mecánica respiratoria y recuperándose paulatinamente mm -hmm. de estas heridas.